Mamá cargo de dos hijos dándole los gustos Trabajando sin comer y hablándome lo justo A partir del 06 papá nos quiso juntos Y sin compartir la sangre se hizo padre y punto Gracias a mis abuelos la primer casa Hoy son estrellas del cielo de mi terraza El tiempo de duelo forjo bien mi templanza Pero si pasa lenta la aguja te usan de lanza Difícil caminar y ver dolorido Un desconocido agradezco ver cómo vivo Tengo motivos, estuve dolido De hecho puse mi pecho y sigo derecho De hecho no olvido a mi techo llovido Patos perceptivo, flaco bendecido Escribo en mis relatos, plato repetido, estoy bien acompañado, ella viaja conmigo mientras me ves orgullosa por lo conseguido. Mi cosecha llega pronto, cinco fechas en agosto, me prometí no fallarme por todas las veces que soñé ese pollo. Tiempo encerrado en mi cuarto pensando en ganarlo sin ver ese costo. Hará cosecha mis frutos, los que vieron que eran más grande mi monto. Queda ganar lo que prometí Salirlo a buscar porque fue por mí El tiempo invertido y las ganas por las malas caras que no apostaban por mí Queda ganar lo que prometí Salirlo a buscar porque fue por mí Porque fue por mí Ya, yeah, yeah. Y yeah, él escribe mi abuela de donde esté Me dijo, tenés ese, no sé qué, estoy haciendo lo que puedo por ella predico con lo que sé Me dijo que nunca me deje pisar, que y silencio, busque la verdad Que mate el ego, suelte lo material Que todo llega en orden universal Y eso que ya no medito tanto, bendito, ando, predico el éxito, pedí por darlo Ando, placer no predico salmos, queda gana lo que prometí lo busca porque fue por mí El tiempo invertido, metido en escrito de chico, se en el circuito apostando en mí, queda.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 gana Por la mala cara que no apostaban por porque le doy fuego al panorama, como empresa calorama. Mi cara para portada, con ganas acaloradas. No mama, ya no drama, con el Ki de Kai Osama. Quiero plata como Obama, caen bombas como Sama. Ya aprendí de la cosama, malas cara ya no ganan. En el expo, como cómplice. se lo que cocine con mi fe. Yo no me confine códice, estaba abriendo los vórtices. Trip hop como Portishead, West Coast como Paquitre, discos de mi homie, date ritmos los canónice